Yo, chico, y ahora chicos, por ahí estamos en el sorteo de Rust que yo os había prometido, taría y que... Desgraciadamente me costó mucho tiempo el poder conseguir pasar dinero de mi banco a PayPal, que al final no lo he hecho, al final he usado un servicio distinto llamado PaySafe, el cual me ha permitido comprar la cuenta mucho antes. Porque si no, la cuenta bancaria ya iba para largo y nunca hubiera llegado a comprar la cuenta de Ras. Todo es culpa del loro o el pato o lo que sea eso. Entonces aquí tenemos la lista de todos los participantes, que no me cabe casi en la pantalla. Y como veis aquí pone 5 premios, porque lo que voy a hacer va a ser una eliminatoria, o sea, voy a sortear una vez para que salgan los 5 primeros, y de esos 5 que me salgan voy a hacer otro sorteo para ver quién se lleva la cuenta de Rust. Entonces no, aquí no hay ningún tipo de favoritismos. <risa> ¿Qué os hace pensar eso? Y pues nada, le damos a sortear y... Estos son los cinco finalistas. No, no es justo. ¿Por qué? ¿Por qué? Así que ahora se va a hacer un sorteo para quién de estos cinco se va a llevar la cuenta de Rust. De nuevo digo que no, no voy a tener favoritismos por nadie, por favor. ¿Por quién me tomáis? Entonces ya pasamos a Solo un Premio, sorteamos y.. El es... Lince. ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno si preguntáis por qué dije que no haría con sorteados y al final lo he hecho con sorteados es porque por los comentarios me dijisteis que no queríais que si hiciera con Excel y algunos me insististeis en que le dieran una oportunidad a sorteados Pues sale, ya le da una oportunidad a sorteados Así que espero que os haya gustado. Si le das un like, sería eternamente agradecido y nos vemos en el próximo video. Adiós. Mate con mi fusil y aún más de 10.000 que ya somos en la familia. Igual de las telas a que vi. Donde caiga una drop, hay salsión para mí. Sí. Lo que quiero decir es que raidearme es más difícil que ganar a Mohamed Alipin. Sé que mi culo hace Dylan. Pero te faltan 6 puntos para hacer como Grillin. Ya. Suben los decibelios. Te raideó desde el cielo. Ya puedes temblar si es que... Hoy Oye es un estelio. estelio. Pronto te desmonto tu chabola, yo la exploto. Dame un P4 y te canto un estelio. Estelio, pon, pon. Estelio. El Luis. Estelio.